Seguimos eh, con este su espacio, el toque del mediodía, gracias por la sintonía a toda nuestra gente que está conectada a través de este canal 10 de Telenor 310 en Estados Unidos, el 10.14 de Canadá América. Creo que nos quedan unos minutos eh, conectados en Canal América antes de, de conectar. Señor director, póngame el teléfono ahí a ver si podemos recibir algunas llamadas. Buenos días, Marilady Veloz. ¿Qué tenemos, Marilady? La visita de Luis Abinader. Muchas cosas positivas para la provincia, para la provincia de Duarte. Eh, se anunciaron obras, <coughs> perdón, como la famosa Cañada Grande, el tema del hospital, la continuidad de la construcción del hospital. Se anunció un tema con el barrio Azul. Pero háblame eh, detalladamente eh, sobre lo que hizo el presidente aquí en la provincia de Duarte. Bueno, sí, tenemos un material preparado para, para poder comentar a mayor profundidad cada una de las conclusiones que se saca, tanto del viernes pasado, viernes 3 y sábado 14, que estuvo el primer mandatario aquí en la provincia de Duarte. Vamos a ponerlo en pantalla, son unas nueve. Eh, que tenemos listas. La primera de ellas es que, bueno, una de las más positivas, el presidente Luis Abinader ha destinado 60 millones de pesos para la reconstrucción del mercado municipal de San Francisco. 60 millones. 60 millones. Ya entregó una primera partida de 25 millones a el alcalde Siquio, pero la totalidad de la obra son unos 60 millones. Así que hay que aclarar, Roberto, que eso no le corresponde al gobierno hacerlo, eso le corresponde al gobierno... Es decir, a la alcaldía, al gobierno. Sí, pero excúsame veloz. Pero como es su gobierno, no conviene que se haga un buen trabajo Veloz en no las me ciudades, escucha cuando yo le ciudades, hablo. Los sí. veloz, no sé si me escucha. Uh -huh. Hay que mencionar que aquí sentado el alcalde decía precisamente eso mismo. No es igual que, por ejemplo, cuando le preguntamos de Alex Díaz, Alex Díaz fue alcalde, pero con un gobierno del PLD. Ahora es todo a favor y qué bueno porque con un alcalde del PRM y un gobierno del PRM, esas son de las cosas que se facilitan. ¿Tú te imaginas un gobierno del PLD? No le va a dar esos 60 millones. Continuamos. No, en segundo lugar, tenemos eh, un monto de 23.492.000 pesos donados a la Universidad Católica Nordestana para la conclusión de obras en la Casa de estudio. Eh, ¿Eso es un edificio que están haciendo específicamente para el área... Eh, de medicina eh, cuando estaba terminando el monográfico lo dejé iniciado y bueno ya el estado dominicano ha destinado esta cantidad eh, de dinero eh, eh, déjame puntualizar algo eh, y le hago un llamado atención a, <ríe> aquí tengo el jefe del COVID digo el jefe de salud pública mi hermano doctor Luis Socía abrazos eh, mira hay que puntualizar con la universidad católica donde están atención doctor Luis Elías Murdot Atención a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa Asimismo, me imagino que la universidad va a anunciar Más becas gratuitas para muchos estudiantes de casos recursos Porque recordemos que es una universidad privada Totalmente sí. Entonces, sé que dan becas Atención, eh, eh, eh, el padre Isaac García Que también es parte de, del comité ejecutivo eh, de, de la Universidad Católica donde están Yo espero, yo espero que en los próximos días nos envíen las notas de prensa anunciando becas gratuitas para estudiantes de escasos recursos que quieran cursar carreras en la Universidad Católica Nordestana con esta aprobación. Y, y, y le hemos llamado a Luis, so, a, a, a, a Luis que está aquí, y a todos los dirigentes del PRM que exijan becas gratuitas, pues son 23 millones. Continúe, sí. señorita Veloz. En la parte número 3 tenemos un programa de apoyo financiero para el desarrollo del cultivo del cacao, propósito que estuvo por el sendero del cacao. No, no, no, no, no, no, no. Eh, es un financiamiento a tasa cero de 100.000 tareas de cacao por cuatro años, es decir, lo que dura su, su gestión gubernamental. En la posición 4 tenemos 600 millones de de pesos al Consejo Económico Social de San Francisco de Macorís, que dirige precisamente el padre Isaac, para obras. Es algo abierto para obras en sentido general que beneficien, que sea pro sociedad. En la posición número 5 tenemos 500, 500 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Hospital Regional San Vicente de Paul. la remodelación de nuestro hospital. Eh, pasamos a la siguiente, la posición número 6. Tenemos eh, 18 millones de pesos a pequeños y medianos empresarios. Eh, se entregaron cheques por 150 y 200 mil pesos en la alcaldía de la ciudad de San Francisco de Macorís. Estos son, son préstamos. La siguiente imagen que, que mandé está abajo de esa. Eh, donde sigue la continuación. Esos fueron préstamos que se otorgaron a pequeños microempresarios en sentido general para sus negocios, para potencializar sus negocios. Y dentro de las cosas interesantes que dijo el presidente fue que las personas de escasos recursos son los mejores a la hora de pagar. Tenemos la posición número 7 que dice reconstrucción de 500 viviendas en la provincia Duarte. Ya el presidente entregó unas cuatro, me parece, aquí, pero la totalidad es de 500 viviendas. En la posición número 8 tenemos la inauguración de la casa senatorial, la casa senatorial del de senador que estaba haciéndola nuevamente en la salida de Santo Domingo, ya quedó formalmente inaugurada. Y por último tenemos la donación de insumos médicos al Hospital San Vicente de Paul. Dentro de esos insumos están eh, sillas de ruedas, pruebas del COVID-19, cajas de alimentos, muletas, mascarillas y medicamentos. Ahí está, esas son las conclusiones generales eh, que bueno, algo que hay que puntualizar, que aunque no está ahí explícitamente es que él estuvo visitando la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, recinto San Francisco de Macorís y pues eh, el, el rector de dicha universidad le solicitó que hay que hacer ciertas construcciones de edificios para, para las distintas áreas y si fuera parte del equipamiento que se necesita. Se criticó, al menos el, el, el FALPO, el Grupo eh, Popular Estudiantil, que no era justo que Luis Abinader de entregar a los 23 millones y pico a la UCNE, que es una universidad privada, y que a la UAS haya llegado con las manos vacías. Ahí está. Eh, hay, que, hay que decir que realmente es una ventaja cuando las autoridades eh, locales eh, o municipales eh, están junto con un presidente que es de su mismo partido, Ahí vemos la ventaja del alcalde, Sincón N.G. de la Rosa, que es del partido revolucionario moderno y ahora con su presidente Luis Abinader, que es eh, parte del partido, es una combinación excelente. Así que hay que sacarle el mayor provecho y tengo entendido que la provincia de Duarte va a ser o ya es una provincia privilegiada por este gobierno.